En nuestra primera noticia tenemos que Over the Moon del reconocido animador Glenn Kine ya tiene fecha de estreno. Además de esto, el mismo día saldrá Connected de Sony Pictures Animation. Over the Moon es la tercera película animada original de Netflix, después de Klaus y de Willowbys que se estrenaron el año pasado. Dentro de la sinopsis de la cinta tenemos a una joven impulsada por la determinación y la pasión por la ciencia llamada Fey, quien construye un cohete a la luna para demostrar la existencia de una legendaria diosa de la luna. Allí tendrá la aventura de su vida y descubrirá una tierra llena de criaturas fantásticas. Esta película llegará a Netflix el día 23 de octubre. Contando con solo dos años de unirse a la compañía, Rancy Naito ha sido nombrada presidente de Nickelodeon Animation. En su nuevo rol, Naito supervisará el contenido de animación de la red en todos los formatos y plataformas ya sea lineal, digital, películas de televisión, películas teatrales y servicios on demand. Los nuevos proyectos que Naito ha supervisado incluyen la próxima serie Star Trek Prodigy, el próximo reinicio de la función de Teenage Mutant Ninja Turtles, el spin-off de Bo Esponja Camp Coral y una nueva serie de Pitufos. Asimismo, Nickelodeon también llegó a un acuerdo de producción de varios años con Netflix bajo su supervisión. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta nueva dirección será beneficiosa para el canal? Entre otras noticias, con la llegada de Disney Plus a Latinoamérica en noviembre, Disney empezará a retirar su contenido de distintas plataformas de streaming. Este proceso comenzó este mes de septiembre y la primera será Netflix. Desde el pasado 1 de septiembre, 21 cintas de Disney dejarán el catálogo de Netflix, incluidas películas del universo cinematográfico de Marvel, animaciones de Pixar y series de sus canales infantiles, como son The Lion Guard y DuckTales. Aún así, todavía quedan algunas producciones de Disney en el catálogo de Netflix, pero está claro que tienen los días contados. Disney Plus llegará a Latinoamérica el día 17 de noviembre. ¿Qué le sucedió Olaf en los momentos posteriores a que Elsa lo creara y cómo aprendió a amar el verano? Los orígenes nunca antes contados de Olaf, el inocente muñeco de nieve de Disney, tendrá un nuevo corto animado llamado Érase una vez un muñeco de nieve. El corto sigue los primeros pasos de Olaf cuando cobra vida y busca su identidad en las montañas nevadas de Arendel. Este corto debutará exclusivamente en Disney Plus el día 23 de octubre. Entre otras noticias, el día 5 de septiembre finalizó el Festival Pixelal 2020 el cual se realizó de manera virtual debido a la pandemia. Y esto trajo consigo el ganador oficial del IdeaToon. Esta es una convocatoria que busca desarrollar producciones originales latinoamericanas con el fin de comercializarse a nivel internacional. Con el objetivo de inspirar a todos los artistas en Latinoamérica para crear nuevos proyectos, la edición de IdeaToon de este año contó además con talleres de capacitación, entrevistas con profesionales y ganadores de ediciones previas de la convocatoria. En total, se recibieron alrededor de 300 proyectos participantes, los cuales fueron reducidos a 30 finalistas que habrían de seguir en la siguiente etapa. Y el proyecto ganador de este año fue de Crystal Mountain, de los mexicanos Irving Hurtado y Gabriela Cermeño. ¡Felicidades! Continuando con las noticias, Nickelodeon ha dado luz verde a una sexta temporada de 26 episodios de The Loud House. Producida por Nickelodeon Animation Studio, la sexta temporada encuentra a la familia Loud embarcándose en aventuras que incluyen musicales, celebraciones de cumpleaños, reuniones con los cazagrandes y travesuras en Royal Woods. Las aventuras de The Loud House continúan con el debut de la quinta temporada el pasado viernes 11 de septiembre en Nickelodeon, Estados Unidos seguido del lanzamiento internacional a finales de este año con el especial de la serie School It, donde Lincoln y sus amigos están ahora en la escuela secundaria, enfrentando nuevos desafíos y aventuras mientras se aclimatan a la jerarquía de la nueva escuela. Entre otras noticias, en el video de la semana pasada les comentaba sobre esta cinta de Apple TV Plus, Wolf Walkers. Una animación creada por Cartoon Saloon que promete otra aventura fantástica artísticamente cautivadora y que presenta un nuevo tráiler oficial. Recientemente se confirmó un estreno norteamericano en el Festival Internacional de Cine de Toronto este mes y se transmitirá en todo el mundo en Apple TV Plus luego de su presentación en cines a través de G-Kids. Y hablando de estrenos, recientemente se confirmó la primera temporada en Cartoon Network de Sustos Ocultos de Frankelda, una serie de stop motion hecha en México de la mano del estudio Cinema Fantasma, a quienes recordarás de filmes como Revoltoso. La serie gira alrededor de Frankelda, un joven espíritu que ronda por una casa abandonada a quien le encanta contar historias de terror escritas en su libro mágico por lo que seguramente en cada capítulo podremos ver una de las diferentes y espeluznantes historias escritas en el libro de Frankelda. A partir de la semana que viene, el bloque de Adult Swim perderá horarios en su transmisión por Warner Channel. A raíz de esto, el bloque pasará a emitirse únicamente los lunes a medianoche desde el 14 de septiembre y contará con los shows de Ricky Morty, Final Space, Pollo Robot y Aqua Thing Hunger Force. El anuncio fue realizado por el canal en su cuenta oficial de Twitter para Brasil, pero este es un cambio que afectará a toda Latinoamérica. Continuando con las noticias, Cartoon Network presentó el primer tráiler de lo que será su nueva serie animada Elliot Fronert, la cual es producida por la filial europea de Cartoon Network Studios. La misma es creada por Gauleme Casuto, quien perteneció al equipo de trabajo detrás de la exitosa serie El Increíble Mundo de Gombal. Su primera temporada contará con 20 episodios y su estreno se encuentra programado para el año 2021. Entre otras noticias, Kipo and the Age of Wonder Beast regresará el próximo mes para su tercera y última temporada. Después de pasar toda su vida viviendo en una madriguera subterránea, una joven llamada Kipo se ve envuelta en una aventura en la superficie de una fantástica tierra post-apocalíptica. Después de destronar a Scarlet Man, Kipo y Brunch se enfrentan a un enemigo más intimidante, la Doctora Emilia que planea eliminar a los mudos para hacer que la superficie sea segura para los humanos. Pero Kipo tiene una visión optimista de un mundo donde los mudos y los humanos pueden convivir. Los últimos 10 episodios estarán disponibles el próximo 12 de octubre exclusivamente en Netflix. Continuando con los estrenos, hace poco se estrenaron cuatro nuevos episodios de la serie animada de Cartoon Network Craig of the Creek, que fueron Plush Kingdom, The Ice Pop Trio, Pencil Break Mania y The Last Game of Summer. En estos episodios vemos a Craig, JP y Kelsey mientras se adentran en un bar de aventuras antes de embarcarse en la más grande hasta ahora, un nuevo año escolar. Y hablando de Cartoon Network, el día 8 de septiembre celebramos 10 años del estreno de un show más. Y es que ese día, el creador del programa, J.G. Quintel, celebró el décimo aniversario del programa a través de Twitter. Actualmente tenemos a Klaus en HBO Max, programa del mismo creador. Pero sin lugar a dudas, Regular Show es amado por muchos por la longevidad y el papel que jugó en Cartoon Network, a la posición de potencia que disfrutó, así como lo fue Adventure Time y el increíble mundo de Gumball. Entre otras noticias, recordemos que los primeros 5 episodios de la primera temporada de Primal se estrenaron en octubre del año 2019, y ahora un segundo lote de 5 episodios llegará el próximo mes que se estrenará el día 4 de octubre en Adult Swim. Por si aún no lo has visto, la serie cuenta la historia de un hombre de las cavernas y un dinosaurio, que, unidos por un trauma compartido, se unen para valerse por sí mismos en un mundo primitivo sin ley. Por los momentos no hay una fecha de estreno para la segunda temporada, pero se sabe que constará de 10 episodios. Continuando con las noticias, Netflix confirmó la tercera temporada de Carmen Sandiego. Estrenada en 2019, Carmen Sandiego cuenta hasta el momento con 19 episodios divididos en dos temporadas. La serie adapta el videojuego ¿Dónde en el Mundo está Carmen Sandiego, de 1985. Y esta tercera temporada se estrenará el 1 de octubre en Netflix con opción de subtítulos y doblaje al español latino. Para finalizar, Viviane Mendrano, creadora de Hasbin Hotel y Geluba Voz, subió algunas actualizaciones en sus redes sociales, específicamente en Instagram donde nos muestra una foto en la que se detalla el timeline de lo que será el primer episodio de Geluba Boss. Recordemos que anteriormente se estrenó un piloto y nos encontrábamos a la espera del estreno de su primer episodio. En su Instagram comenta que observemos que ya se encuentra finalizada la animación del primer capítulo, por lo que podemos suponer que debe faltar muy poco para el estreno del mismo. Con suerte, tal vez lo tengamos para celebrar Halloween el mes entrante. Por los momentos no hay más detalles al respecto, pero ante cualquier novedad los mantendré al tanto. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.